María Ángeles Escudero, supongo que está María Ángeles Escudero eh, bueno, para pa hablarnos sobre artistas, artesanas y maestras del vidrio, la conquista de un oficio. Eh, María Ángeles desde La Granja de Segovia, buenos días y adelante. Muchas gracias. Hola, buenos, buenos días. Primero agradecer al Ministerio de Cultura el haberme invitado a estas jornadas ...para dar a conocer un poco lo que es el maravilloso mundo del vidrio. Para poneros... Eh, creo que me vais a poner el, el PowerPoint vosotros. Ah, perfecto. Bueno, pues lo que comentaba, quería daros las gracias... ...para dar a conocer lo que es este eh, oficio del vidrio... ...que a lo largo de la historia ha sido, sigue siendo, es milenario y esperemos que siga durante muchos años más. Si me vais pasando, la primera. En primer lugar, quiero situaros en el entorno donde yo desarrollo esta actividad. Me encuentro en el Real Sitio de San Indefonso, en la provincia de Segovia. Concretamente estamos en la Real Fábrica de Cristales, que si observáis la fotografía, es el edificio que hay de Texas en la parte inferior de la pantalla. El lugar por el que se creó aquí la Real Fábrica tiene un enclave muy específico. Se encuentra eh, cerca o muy próximo a la capital, teníamos posibilidad de tener eh, materias primas muy cerca, como es el combustible de los pinares de Balsain, y aparte tenemos eh, las materias primas o la principal materia prima del vidrio, que es la arena de sílice, que se encuentra en canteras, en los pueblos muy cercanos eh, a la granja. Otro factor importante de la creación de la Real Fábrica aquí fue el abastecer a los diferentes palacios, sobre todo al Palacio de la Granja, de lo que pueden ser eh, sus ventanales, los espejos y sobre todo también lo que es el tema de cristalería y menaje. Pasamos así a la siguiente. Aquí tenéis un ejemplo de una de las salas del palacio, donde todos los espejos fueron fabricados aquí en la Real Fábrica. Pasamos. Bueno, aquí nos encontramos en la fachada principal de la Real fábrica de cristales, el lugar donde os he comentado que trabajo. Este es un edificio industrial de los más importantes de Europa. Lo mandó construir Carlos III en el siglo XVIII y en él se alberga principalmente, ahora, hoy en día, se albergan tres áreas. Tenemos un museo tecnológico, una escuela y un área productiva. Sí quiere decir que durante mucho tiempo la Real Fábrica eh, tuvo a, a, muchos artistas y artesanos vidrieros de diferentes zonas de Europa, como alemanes y franceses, lo cual hizo que el ser un oficio poco conocido o muy en secreto, eh, al trasladarse aquí, se empezara a difundir dentro de la problemática del secretismo del vitri. Pasamos a la siguiente. Dentro de, como os decía, dentro de la Real Fábrica tenemos un museo tecnológico. Ese museo tecnológico eh, consta de, de varias, varias partes. Primero tenemos como una parte de exposiciones temporales, otras exposiciones permanentes, tenemos un, unas visitas guiadas para todos los públicos y dentro del museo tenemos las actividades de demostraciones del vidrio en vivo, que puede ser como nuestro gran referente. Tenemos demostraciones de soplado, de talla y de taller de, de lámparas. Pasamos. Y luego tenemos una parte que llevamos varios años eh, innovando, que es el dar a conocer el mundo del vidrio a través de los niños y de los colegios. Entonces tenemos talleres didácticos específicos para los, para los pequeños. También tenemos una parte que es las experiencias ya para gente más adulta en la que pueden participar y les enseñamos a soplar, se hacen su pequeña pieza. Entonces, aquí en esta diapositiva veis eh, que dentro del, de las visitas del horno, se puede, del museo, se puede visitar el taller de horno, que concretamente ahora estamos en el taller de soplado. Entonces, como veis, hay visitas que ven el trabajo artesanal diario que se complementa con el trabajo específico nuestro. Nosotros en el taller de horno fabricamos diferentes tipos de piezas según el tipo de producción que corresponda ese día, entonces eh, los visitantes pueden acceder al taller a ver cómo trabajamos y a su vez incluso pueden interrelacionar con nosotros, o sea, estamos abiertos, a preguntar, dudas, cosas de estas. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis una, una diapositiva un poco más específica, donde se ve aquí a mi compañera Olga, una de las sopladoras que estamos en el horno, cómo saca vidrio del horno y cómo está soplando. Posteriormente, ahora os iré explicando un poquito cómo es la técnica, pero quiero que veáis un poco en general en el, en el mundo en el que me rodeo. Si pasáis otra diapositiva. Os voy a contar un poquito, así muy brevemente, en qué consiste la técnica del vidrio soplado. El vidrio soplado, eh, su revolución denominada industrial, se produjo en el siglo I, cuando los romanos inventaron la caña de soplar. Hasta, hasta ese momento, todo lo que eran las piezas de vidrio eran piezas de pequeño formato, dedicadas más bien a la joyería y a los unguentarios, todo un poco con el ornamento eh, funerario, pero cuando se inventó la caña de vidrio para soplar, se descubrió que se podían hacer eh, piezas más seriadas, piezas de mayor formato y más rápidas de realizar, con lo cual supuso un avance haciendo que el vidrio se se acercara más a las posibilidades de las diferentes culturas. A lo largo de la historia, el vidrio ha ido evolucionando tanto en lo que es en materiales como en materias primas, pero la esencia del vidrio soplado y la forma de fabricarlo siempre ha sido la misma. Si pasamos a la siguiente, os voy a contar muy muy muy breve, pero es muy, muy clara esta diapositiva, ¿En qué consiste el trabajo del vidrio? El vidrio es una pasta o una masa que se encuentra a 1.200 grados dentro del horno, tiene diferentes tipos de componentes, el principal componente es la arena de sílice, esta se mezcla con sodio y potasio para poderle bajar los puntos de fusión y poderlo trabajar. Una vez que tienes esa masa a 1.100 grados, a través de la caña de soplar, se introduce dentro del horno, bueno, también hay un horno con un crisol en el que el vidrio está siempre de manera caliente, no se puede encender y apagar. Nosotros tenemos el horno las 24 horas del día, los 365 días del año encendido, con lo cual eso supone un gasto importante. Entonces, una vez que tenemos la materia prima fundida, nosotros con la caña de soplado, que es una varilla de acero inoxidable hueca, e introducimos dentro del crisol y giramos para eh, coger cantidad de masa de vidrio dentro del horno. La masa de vidrio, para el que no lo conozca o no haya visto algún tipo de vidrio, de vidrio es, es un material eh, muy viscoso que dependiendo de la temperatura tiene más o menos fluidez. Entonces es importante siempre el tener contacto y giro con el material. Se podría asemejar a la miel. La miel es un material que tiene una viscosidad muy similar a la del vidrio y que cuanto más fría está, más cantidad cuesta manejarla y cuando está muy, muy líquida, pues el, prácticamente no tienes posibilidad de coger bastante cantidad. Entonces, pues el vidrio le pasa lo mismo. Las herramientas son muy básicas y se han mantenido a lo largo de la historia. Hay como cuatro o cinco herramientas nosotros damos forma con el papel de periódico, ese papel, ese papel de, de periódico tiene que estar un poquito mojado para que no se pegue y a la vez con ese papel de periódico vamos dando forma al vidrio. Se va insuflando poquito a poco aire hasta darle la forma que nosotros deseamos. Siempre pensar que estamos trabajando con un material a 1.100 grados, con lo cual el margen de trabajo es muy corto sí que se puede calentar para terminar de dar algunas formas, pero tienes un periodo de tiempo muy limitado. Una vez que tienes la, la vasija conformada, ya sea botella, vaso, cualquier tipo de recipiente, se le, se le mete en el arca de recocido, que es otro horno específico para que el vidrio no se rompa. El vidrio es muy mal conductor del calor, con lo cual los cambios bruscos de temperatura Hace que se le cree una gran fragilidad. Pasamos a la siguiente. Una vez que tenemos las piezas conformadas, ahora os estoy haciendo para que todos los que veáis, veáis un poco en general en a qué nos dedicamos y a qué me dedico. Luego os voy a contar específicamente cómo es mi día a día y cómo yo me introduje en el fantástico mundo del vidrio. Aquí estáis viendo, una vez que las piezas están terminadas, eh, tenemos otro taller que se puede visitar, que es el taller de talla. En el taller de talla lo que se hace es la decoración de las piezas a través de las, de las diferentes ruedas de esmeril o Para lo único que se hace es hacer unas pequeñas estructuras marcadas que te sirvan de guía y luego con la habilidad de los de las artesanas, en este caso, porque la mayoría de las chicas... Son talladoras, una vez que tienen las guías, con la habilidad de la colocación de la pieza en la rueda, se van haciendo los diferentes tipos de dibujo. Si pasamos a la siguiente, veis el proceso, y una vez que la pieza está eh, tallada, tenemos otro taller, que es el taller de decorado. En el taller de decorado, lo que se hace es decorar las piezas con oro coloridal, con pan de oro, con esmaltes... Dependiendo un poco del tipo de piezas que hagamos. Sí que os quiero recalcar que nosotros, aquí siempre suelo hablar un poco en general, más que de forma personal, nosotros somos todos un equipo. Cada uno está en un distinto departamento, unos estamos en horno, otros en talla, otros en lámparas, otros en el museo, pero todos somos un equipo y todos trabajamos en conjunto, todo es nuestro objetivo Siempre es el mismo, el dar a conocer y difundir el mundo del vidrio. Entonces, todo lo tenemos interrelacionado. No, no funcionamos de manera individual. Todos eh, seguimos una especie de cadena en la que unos sin otros no podemos funcionar. Entonces, si pasamos a la siguiente, veréis pues eso las diferentes etapas. Todo se hace a mano, de manera artesanal, no tenemos ningún tipo de... Bueno, tenemos algún tipo de maquinaria específica, pero todo lo que es eh, la decoración, el soplado, la manera de trabajar, siempre ha sido de manera tradicional y artesanal. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tenemos eh, otro de nuestros talleres, que es el taller de lámparas. Un taller importante, al igual que el vidrio soplado, porque nosotros nos encargamos de restaurar, renovar y crear nuestras propias lámparas, y lo que al principio os comentaba, muchas de las lámparas que se hicieron para el palacio y para las iglesias salieron de la Real Fábrica, con lo cual ahora estamos en un periodo de restauración y de renovación y limpieza de algunas de todas estas lámparas que se encuentran por, toda, por todo el Estado español. Vamos a lo siguiente. Bueno, y entonces aquí he pasado de la parte del museo a lo que es el, el otro pilar de la, de la Real Fábrica, que es la Escuela del Vidrio. Dentro de la Escuela del Vidrio, aquí ahora ya voy a eh, especificar un poco lo que es mi, mi trayectoria profesional, que creo que a lo mejor puede servir eh, de ayuda para que veáis un poco lo que es el mundo del vidrio. Eh, la Escuela del Vidrio, eh, yo comencé en el mundo del vidrio, un poco de forma casual, que bueno, con el, con el paso del tiempo, he descubierto que tampoco era una forma, no fue de una manera casual, porque siempre he tenido eh, relación e interrelación con lo que es el, el oficio del vidrio. Ya sabéis que aquí, si conocéis la, la granja, pues la granja siempre ha estado vinculada al vidrio desde, el, desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, tanto lo que es en el vidrio industrial como en el vidrio artesanal. Entonces, cuando se restauró eh, la fábrica, alrededor de los años 80, entre los 80 y los 90, que se pidió restaurar la fábrica, en los años 90 se produjo una... Se decidió a través del Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Cultura y los diferentes ministerios, crear una escuela-taller la primera escuela-taller de, de vidrio en España. Entonces, en esa escuela-taller yo me introduje por casualidad. Me apunté, no sabía muy bien en qué iba a consistir, sí que sabía cómo era el tema del vidrio, pero no sabía muy bien eh, qué era el objetivo o qué era lo que yo quería buscar aquí. Entonces, la escuela-taller, eh, paradójicamente, un oficio que siempre se ha considerado antes ascendestralmente por hombres, se encontró con una escuela de 60 participantes en el que 57 personas éramos mujeres y 3 hombres. Aquí está eh, la, gran, la gran barrera que se rompió en ese momento en el mundo del vidrio. Las mujeres siempre habían tenido eh, un papel, por decirlo de alguna forma, eh, secundario, como puede ser la decoración, los embalajes, no papeles eh, principales como era... El, el soplado del vidrio o el manejo del vidrio. Entonces, ahí ya hubo un cambio generacional. Los antiguos maestros que empezaron aquí a dar clase encontraron que sus principales sucesoras iban a ser mujeres. Eh, en el sentido de, de problemas que nos pudieran poner o que si las chicas, ningún problema como era un oficio nuevo desconocido, pues todo el mundo partía de, de la misma base no había problema de no, pues los chicos hacen esto además no daban, no daban opción porque como el 90% o el 95% de las personas que estaban en la escuela eran chicas pues nos fuimos adaptando ellos se adaptaron a las mujeres y nosotros nos fuimos adaptando al trabajo entonces eh, os voy a ir contando un poco, Yo, nosotros tuvimos una formación de tres años, durante esos tres años eh, se nos dieron todos los conocimientos de lo que es el soplado del vidrio, la talla y la restauración de lámparas. También eh, todo fue eh, acompañado de, de clases teóricas y clases prácticas, lógicamente, para que conozcas... No solo el soplar el vidrio, el sacar del horno y pasar un papel, que sí, pero es un trabajo eh, muy duro, muy constante, donde sobre todo lo que prevalece es la práctica. Tienes que tener mucha práctica y mucha eh, ilusión, porque eh, daros cuenta que nosotros estamos trabajando con un material a, a 1100 grados, son condiciones extremas de trabajo, donde los resultados no son a corto plazo. Tú vas consiguiendo pequeñas metas todos los días. Ya no es eh, que tú tengas, que no lo tienes, eh, eh, problemas de género con los compañeros o con las compañeras. Ya, tus metas y tus límites son tuyos y si te los creas tú. Entonces, tienes que ir todos los días salvando poco a poco esos límites. Cada día vas eh, sacando un poco más cantidad de vidrio, vas consiguiendo que las formas te vaya saliendo mejor. Al final, el, el vidrio podría denominarse que es como un matrimonio, es como tu compañero. El vidrio se adapta a ti y tú te adaptas a la vid al vidrio. Vas compaginando su forma de trabajo con tu forma de trabajo. Es un entendimiento mutuo. Al final, ves la vida a través del, del vidrio. Todo lo que te rodea, Ahora tiene otro sentido. Tú antes a lo mejor ibas y ibas a tomar una caña a un bar y veías eh, pues los vasos, las copas y no los prestabas atención. Ahora de repente, al, sobre todo al principio, luego ya eh, te vas haciendo como una deformación profesional. Tú vas viendo eh, qué tipo de vidrios hay, eh, qué tipo de colores, porque luego también es muy importante dentro del mundo del vidrio la alquimia y la magia que tiene no solo es el, el soplar y hacer una pieza, que sí que es muy importante y muy difícil. No es fácil conseguir el hacer una pieza como tú quieres, no como quiere el vidrio, porque hay momentos en los que el vidrio te domina y haces lo que él quiere, no lo que tú quieres. Entonces es muy importante llegar a tener esa conjunción mágica con él. Entonces es mucha práctica y también eh, mucha magia y mucha compenetración eh, así dentro de lo que es eh, la, el vidrio eh, mágico y artístico yo luego sí que os puedo decir que durante a partir del año 93 eh, y a lo largo de estos 20 años o 20 y pico años he estado dando clase a las diferentes generaciones que han venido a las escuelas, taller, casas de oficios, taller de empleo, donde lo que sobre todo nosotros queremos prevalecer es que el oficio del vidrio, el oficio artesanal, no se pierda, tanto lo que es el soplado como pueden ser otras diferentes técnicas. Normalmente la técnica más vistosa o más llamativa puede ser la del vidrio soplado, porque claro, tienes una masa en decente en la que tú manipulas con tus propias manos y creas... Objetos diversos, ya pueden ser piezas artísticas, piezas artesanales, eh, piezas de menaje Entonces, es importante el que ese legado no se pierda eh, a través del tiempo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Que básicamente nosotros siempre hemos tenido la suerte de que nuestras escuelas siempre han sido mayoritariamente de mujeres. Pues sí, casualmente sí, no sé si será... Una, una casualidad, una conjunción de los, de los astros en el mundo del vidrio, ya que siempre el secretismo y los maestros del vidrio siempre han sido hombres y a través de las mujeres se pueda difundir y las mujeres estemos más abiertas a la posibilidad de darlo a conocer. El caso es que nuestra institución es en ese sentido muy, muy especial porque siempre hemos tenido más mujeres que hombres. De hecho, ahora, eh, desde la primera generación, como yo la denomino siempre, la generación del 27 de las vidrieras, el casi 10 o 20 personas, casi 15 personas de las que trabajamos en la primera escuela, seguimos hoy en día vinculadas a este centro y la mayoría somos mujeres. Y también me, me enorgullece decir que de las diferentes generaciones que ha habido de, de escolares o de escuelas que han estado aquí, se han ido incorporando a los talleres. Todas las personas, si algún día tenéis la oportunidad de ver, o el vídeo que pondremos al final de la, de la exposición, todos los compañeros que trabajan dentro del horno han sido alumnos míos. Entonces, para mí es un orgullo que ellos se encuentren trabajando aquí, o hayan tenido sus pequeños talleres, que ahora están organizando pequeños talleres, que van difundiendo por diferentes partes de España con pequeños cursos. Entonces, para mí es un orgullo que personas que yo intenté explicar o mostrar o darles mi pequeño conocimiento o mi pequeño impulso, hacerles, haberlos manifestado esa inquietud por el mundo del vidrio y el mundo artesanal, lo hayan puesto en práctica y los hayan contratado e incluso me hayan superado. Entonces, para mí es una satisfacción enorme el haber contribuido, aunque sea con un pequeño granito, a que el vidrio no se pierda, que la artesanía del vidrio continúe y que generación tras generación eh, podamos decir que esto sigue, eh, que tiene un futuro. Porque en realidad los talleres artesanales son muy difíciles de mantener ...muy difíciles de llevar y sobre todo tenemos una competencia voraz que es la industrialización... ...entonces nuestro camino siempre va a ser eh, primero que el oficio prevalezca... ...que no se olvide las técnicas, que nosotros ese es nuestro objetivo, que la técnica no se pierda... ...y que el vidrio artesanal nunca podrá competir con el vidrio industrial... ...pero el vidrio artesanal siempre tiene su parte eh, artística, exclusiva diferente y que ahora se está empezando a poner en valor. Ya llevamos años en el que se va poniendo en valor, pero a través de los movimientos, a través de, pues de jornadas como estas, de jornadas como las que hemos tenido el año pasado, con el año internacional del vidrio, que nos estamos asociando diferente, los diferentes países que tienen industria vidriera, artesanal. Estamos haciendo eh, bloque y piña para que el vidrio eh, artesanal tenga su lugar y su valor, que no tiene por qué competir con nadie ni ningún país compite con nadie. Siempre es importante tener claro que juntos somos más fuertes, que ya en la antigüedad se veía que si los vidrios en las diferentes fábricas, el secretismo o el no contarlos, la forma de trabajo... Al final eso perjudicó y hizo que se perdieran muchas técnicas, pues ahora lo que hay que hacer es eh, difundirlo y cuanto más se difunda, más gente lo conocerá y más gente estará interesada en participar en estas artesanías, dentro de que las limitaciones de instalaciones, y eso puede ser eh, complicado, pero siempre hay acciones de, de cursos, talleres, y eso, una artesanía y un arte que no se pierdan. Pasamos, si queréis, a la siguiente. Ahora aquí tenemos, eh, también quiero haceros mención eh, para que sepáis que de los pocos eh, edificios y pocas fábricas que quedan es, eh, en España con nosotros está la, eh, el taller de vidrio gordiola eh, en las Islas Baleares, que son, somos los dos únicos referentes españoles en los que intentamos todavía trabajar de forma artesanal y difundir lo que es esta técnica del vidrio Y ahora ya para, para terminar, vamos a pasar... Ahora, eh, en este momento de, de periodo de, de año, tenemos ahora un taller eh, mixto, para que veáis que seguimos eh, haciendo escuela, como se suele decir, ahora tenemos un taller mixto de 12 personas, en las que están por un lado seis en el taller de talla y seis en el taller de horno, igual, para aprender lo que es el, el oficio de la talla y el soplado para que no se pierda. Es una duración de un año con posibilidades de incorporar a alguna persona a, a nuestra institución o la posibilidad de montarse un pequeño tallercito de vidrio que ahora están... Eh, floreciendo gracias a los diferentes cursos que hay. Entonces, si sí, ahora pasamos, y ahora hoy, para finalizar, os vamos a poner el vídeo que se hizo el año pasado con motivo internacional, con motivo del Año Internacional del Vidrio.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 La experiencia, no sé si larga o corta, de vivirla con la relación del vidrio. Una vida muy vinculada a él y que hoy por hoy no sabría vivir sin, sin él. Así que muchas gracias por haberme escuchado, espero que os haya parecido interesante y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues para eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias María Ángeles eh, por esta presentación también llena de pasión, la verdad que se, se transmite la, la pasión que, que con la que vives tu trabajo, eh, Bueno, ha sido muy, muy interesante. Eh, poco a poco, según van avanzando las, las presentaciones, pues se van también entrelazando un poco unos temas y otros, ¿no? que a mí me ha, me ha acordado un poquito la presentación de la acería, eh, de esta página web, este proyecto de mujeres artesanas, porque, claro, un aspecto que me parece importante aquí, que, en la, sobre todo en el vídeo, o sea, parece que se ha transmitido, ¿no? la, la importancia de la sostenibilidad económica, me gustaría preguntarte por ella, ¿no? sobre, sobre todo ante un, de, un mundo en el que vivimos pues, que, con la, la competencia tan feroz de... de productos industriales, productos de, de, de la producción masiva ¿no? de, de molde industrial. Eh, y, y, y, ¿Cómo ves la, la, la, la sostenibilidad económica de vuestra profesión? Pues, pues es un poquito o muy complicado. Nosotros eh, somos un poco una excepción porque yo estoy dentro de un marco institucional donde las subvenciones son básicas, partimos de que, como os he dicho, no puedes competir con el mundo industrial. Entonces, un pequeño taller está abocado al fracaso. Estamos hablando de, eh, no porque las eh, materias primas o la infraestructura eh, sea muy costosa, pero sí el mantenimiento. Estamos hablando de que tú tienes que tener un horno eh, con un gas las 24 horas del día encendido sí que hay ahora eh, hornos y talleres específicos donde tú puedes eh, tener el horno encendido una semana pero claro, necesitas una infraestructura importante entonces siempre tienes que tener un respaldo eh, económico eh, importante, luego imposible la competencia eh, si vosotros os habéis fijado a la hora de trabajar, nosotros a lo mejor si haces ya te digo, un simple vaso ese, ese vaso de forma exclusiva, tú lo puedes vender exclusivo, pero la gente tiene que entender cómo es la artesanía. Tú no puedes pedir por un vaso 50 euros, que es para cubrir costes lo que te va a suponer cuando ves que en la tienda de al lado, ya no voy a decir eh, competencia del extranjero, te los venden por dos euros. Entonces, tu, tu mundo artesanal lo tienes que enfocar a las piezas exclusivas, al trabajar, a trabajar con diseñadores, eh, piezas que las máquinas no pueden competir contigo. Tú no puedes competir claro, en sí. el periodo, eh, en el menaje del día a día, no puedes competir. Tú puedes competir con las máquinas a hacer piezas exclusivas que una máquina no puede hacer. Tú puedes hacer una pieza con un diseñador, unas piezas eh, limitadas, de edición limitada, de 10 o 12 piezas, entonces ahí ya puede ser renta eh, rentable o puedes competir con lo que es eh, la artesanía como tal de, de menaje imposible. El vidrio eh, siempre se puede considerar eh, un poco elitista. El vidrio es muy especial, necesita componentes muy especiales y, y unas determinadas condiciones que no todo el mundo puede acceder a ellas. entonces Nosotros por eso aquí intentamos dar ese soporte de pequeños artesanos que por circunstancias han tenido que cerrar sus talleres, poder alquilar el taller y hacer sus propias piezas para poder seguir compitiendo dentro del mundo del vidrio pero es un, un mundo muy complicado claro. Sí, o sea, se llaman igual un vaso de vidrio, un vaso de cristal, se llaman vaso, pero efectivamente lo que vosotros hacéis es otra cosa distinta. Exacto, que la... No, no... Exacto. A, la hora, a la hora la gente lo valora cuando lo ve, tú cuando vas a una tienda eh, valoras el precio, bueno, vamos a ver, es un poco generalizar y nunca es bueno generalizar porque la gente ahora, eh, el mundo de la artesanía lo tiene muy valorado, pero que es difícil el explicar a la gente por qué un vaso está hecho de una forma y otro vaso está hecho. Entonces, nuestro objetivo es ese, que la gente sepa valorar cuando te digan este vaso o esta pieza o, o esta, me da igual, sea en cerámica sea, está hecho a mano y está hecho de forma artesanal y que la gente sea consciente de qué hay detrás de todo eso otra pregunta así más puntual más has mencionado que en vuestra generación del, 90 y, del 27 eh, fuisteis el 95% así fuisteis mujeres no de, ese, sí. ese, se ha equilibrado este porcentaje o sea, sea, entiendo que pues, pues mira curiosamente eh, lo que es el tema de las escuelas siempre ha habido mucho más mujeres que hombres de hecho nosotros aquí si sí, ahora en la, en la fundación en los talleres sí que podemos estar un poco a la par, probablemente se vemos más de más mujeres que hombres. Concretamente ahora en el, en el taller de soplado estábamos al 50%, pero ahora hemos tenido incorporación eh, de dos chavales de la antigua escuela, con lo cual hemos perdido el porcentaje de chicas. Pero bueno, eh, como dice... Ha bajado la calidad. Como dicen mis compañeros, eh, las chicas somos las que mandamos. Entonces, en ese sentido, aunque ellos son cuatro y nosotras somos dos, al final eh, no se impone, pero parece que prevalece el criterio y como bien decía Diego en el vídeo cuando le habéis visto, el que yo haya sido eh, la maestra de ellos siempre infunde un respeto porque el, el vidrio siempre ha sido... Un, un oficio muy, muy gremial, entonces siempre se ha tenido mucho respeto al, al maestro. Lo que decía el maestro, ¿tuviera razón o no? O sea, luego eso era otro tema. Pero lo que decía el maestro era muy valorado y muy considerado. Entonces, el que yo ahora a lo mejor diga eh, no, Mari, porque soy Mari. No, que ha dicho Mari esto, vamos a hacer caso. Que ella siempre tiene razón y ella piensa de otra forma, entonces eh, compensamos nosotras dos, Olga, bueno ahora en este caso también Alba y yo, compensamos el que ellos sean cuatro, pero siempre estamos eh, muy a la par. Es un oficio en el que sobre todo somos compañeros, no somos chicas y chicos, somos hay que hacer esto y somos un equipo, uno solo en el mundo del vidrio no existe. En el vidrio es importante eh, estar compenetrados, saber lo que le hace falta a un compañero a la hora de trabajar, en qué momento necesita ayuda, en qué momento necesita el aporte o el trabajo en equipo, cómo puedes soplar, porque hay veces que soplamos de forma individual, pero hay veces que soplas en, forma, en, en equipo, hay una persona que está pasando el papel para dar forma al vidrio y hay otro que tiene que ir soplando para que ese vidrio vaya conformándose a la vez que él va trabajando. Entonces, somos un equipo. No podemos estar... Es muy difícil hacer una pieza en solitario. Siempre hay que contar con el otro compañero. Pues muchísimas gracias, la verdad es que, bueno, no me voy a entretener más, pero yo creo que para esta tarde, para la mesa redonda, aquí hay mucha tela que cortar. ¿no? O sea que muy bien, es muy o sea, que es, estamos sí. encantados aquí de todo sabía. lo que sepamos y podamos colaborar y dudas sin problema, todo lo que se pueda, encantados.